Buenas, buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial, como siempre, obviamente, mi Nate Percival, ¿dónde estás? ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver, bueno, el Whatsapp anda loco, espérate, sí, bueno, gracias por dejarme grabar. Hoy es especial porque el día de hoy, bueno, más allá de cualquier otra cosa, primero, por favor, por favor, una tarjetita por acá, un Bakugan por acá, lo abrimos, perfecto, hermoso, y voy contando mi vida. El día de hoy tenemos un video muy especial, puesto que, puesto que, pues bueno, hoy voy a mostrarles algunas de las, no sé, cómo, cosas que hago a la hora de limpiar mi colección para que, pues, se mantenga presentable para la gente que viene a visitarme, que no es nadie porque no recibo visitas, pero, pues, que bueno, a mí me gusta verla limpia, a mí me gusta verla bien, y esto para que, pues, bueno, si a alguien le sirve, pues, lo haga, y si no le sirve, pues no lo haga, así de sencillo pues así es la vida, por cierto muchas gracias a todos los que comentaron en el video pasado, la verdad agradezco mucho sus mensajes en serio fueron estupendos, o sea no, no, no no puedo decir nada ante de eso porque pues la verdad sí me alegraron bastante el saber que se emocionaban tanto de verme regresar y pues bueno el video tuvo bastante bastante apoyo muchas gracias de verdad chicos y pues ahora sí empecemos con el video hay aquí en YouTube hay un montón de videos sobre cómo limpiar tus colecciones hay gente que es mucho más profesional que yo pero pues igual voy a estar haciendo lo que yo hago de una forma económica sencilla fácil y rápida porque pues también es cierto que no muchas veces tenemos el dinero para pues ajá, poder ponernos a, a, a a tener un super equipo de limpieza y que pues muchas veces es, es tan sencillo como quitarle un poquito el mugre a las cosas para que ya se vean espectaculares podrán ver en pantalla como yo tengo las cosas lo que les digo esto tiene más o menos un que un mes de no limpiarse puesto que yo dije ok quiero hacer este video pero recién había limpiado así que pues paila no se verá la diferencia, pero bueno, si son como yo, van a vivir en un lugar en donde, pues, ajá, cae mucho, mucho polvo. Aquí en, en mi casa hay mucho polvo, por lo que constantemente tengo que hacer eso. Pero, pues, claro, es un problema, sobre todo si coleccionas cosas tan chiquitas como lo, lo vienen siendo los Bakugan. Tienen esquinitas, como pueden ver estas esquinitas de aquí, y así que, que son tan chiquitas, que son tan pequeñas que si tú te pones con un trapo a limpiar, o sea, te da la vida y no lo terminas, lo rayas. Bueno, es un caos total. Así que para eso, eh, pues, bueno, vamos. Vamos a usar dos cositas, nada más que les van a servir y va a ser lo único que van a necesitar. Una pluma de estas de maquillaje, de estas de aquí, estas que son para, para echar sombras si no estoy mal, polvos, bueno, lo que sea. Que sea bien tupidita, así suavecita, con cerdas bastante suaves, ¿ok? No es muy cara, costará un dólar por mucho, no, son, no es nada profesional, es solamente pues esto, que sea suavecita y que tenga cerdas suaves. No recomiendo que sea una de segunda, prefiero que la compren directamente para esto porque digamos muchas veces quedan con si si compran una de ese o sea si, si digamos su mamá les regala una o su hermana o la persona que se maquilla en su casa les regala pues es bastante probable que pues bueno esté llena de sombras o de polvos y pues manche los, los, las figuras así que recomiendo que sea nueva y lo segundo es un cepillo de dientes este ya está un poco sucio no es de mi boca es este también lo compré exclusivamente para esto pueden usar uno que ya no usen la verdad yo prefiero comprarlo directamente y las cosas por separado para que no se arruine pero bueno este ya como pueden ver lo he usado bastante Desde cerdas más o menos suaves pero sí un poquito más rígidas que la brocha ¿por qué? porque es que hay veces que el polvo se pega y entonces necesitamos algo un poco más fuerte que lo que viene siendo aquí pues esta brocha ¿no? entonces creo que con estas cerdas así medio fuertes medio suaves va a estar bien y con estas suaves pues por si acaso la verdad uso menos el cepillo de dientes si soy sincero uso más esta pero pues bueno esas son las únicas dos cosas que vamos a necesitar ah bueno naturalmente necesitamos figuras con polvo así que vamos a ver qué hay y bien tengo aquí algunas cosas. Que he visto que tienen bastante polvo Tengo aquí esta figurita Tengo aquí este, estos dos Bakugan Tengo aquí este otro de armor Alliance Estas ya tienen bastante polvo Si nos acercamos digamos a ver cómo está cada una Pues vamos a ver que eh, Pues bueno ya tiene un poquito de polvo Normalmente en los Bakugan que son negros Se llega a notar más Por ejemplo aquí pueden ver ven todas esas partículas que tiene, todo ese polvo, bueno se ve horrible, se ve bastante bastante mugre, ven como pueden ver un montón de mugre, de polvo y pues bueno es, es necesario hacer la limpieza, entonces lo único que vamos a hacer y como bueno ya es creo que axiomático tomamos el bakugan sencillamente y vamos a empezar a esparcir la brochita sacando todo el polvo, no tiene ciencia, no hay que hacerlo en círculos, no hay que hacerlo así a loco solamente pues poco a poquito meterse por todas las esquinas, por todos los orificios y bueno eh, terminar sacando todo el polvo, recomendación recomiendo que lo hagan en un lugar en donde, eh, es decir, que no es el mismo lugar donde tienen la colección, es decir yo tengo una estantería por allí, pero digamos no voy a limpiar en la misma estantería porque es que no haría nada, porque el polvo luego otra vez volvería a, a la estantería así que lo que hago es que yo me alejo un poco, me alejo a otro cuarto, a otro lugar, si se puede al aire libre, mucho mejor para que no sufran ustedes me pongo a limpiar, así que vamos a ello por ejemplo, por aquí, ya podemos empezar a limpiar, ven tan tan tan Listo, y aquí también, un poquito, sacudimos, vamos sacando todo el polvo, así, eso. Quitamos aquí también por encima, que aquí ya tiene polvo, este Overus tiene un montón de piezas chiquitas, entonces es un fastidio limpiar, pero bueno, ya como pueden ver, ven todo el mugre que ya se fue. La verdad es una diferencia bastante, bastante sorprendente, miren, ya no está pues todo el mugre que antes estaba, sino que ya pues se fue total. Y si, sí, digamos, dado el caso que hay piezas que son muy difíciles de quitar el polvo Por ejemplo, en estas ranuritas chiquitas Y ven que pasan y pasan la brocha y no se quita Entonces, en ese caso, cogemos el cepillo de dental Y pues limpiamos así, suave, para que no se quite la pintura o algo así Pero solamente en los casos en donde en serio no salga el mugre Pero la verdad, con la brocha yo creo que ya está bien El cepillo a veces puede lastimar un poco las figuras, sobre todo la pintura Así que recomiendo que no usen mucho cepillo de dientes, usen más eh, brocha de maquillar es más suave más delicada más gentil con el bakugan y pues bueno va al, al final del día pues eh, creo que limpia incluso más que el cepillo la verdad que bonito eh mira, ya quedó lista para la estantería este bakugan en concreto siempre se me llena mucho de polvo demasiado demasiado de polvo así que pues bueno mira solamente pasarle Así recomiendo en el caso que son bakugan así que tienen como más piezas o que son armables como tipo eh, Maxus Dragonoid, Maxus Helios, Colossus y estas cosas que no se compliquen y no vayan a desarmarlos, es decir no se vayan a poner a desmontar y a separar y esas cosas para yo creo que o sea soy un poco más pragmático en ese sentido entonces la verdad Creo que lo mejor es que sencillamente ustedes pues solamente lo limpien ya ya ensamblado, no se pongan a ensamblar y desensamblar. Si lo quieren hacer, háganlo, no hay lío. Pero pues yo la verdad no lo haría porque hay casi que igual. Y la verdad no hay, no hay mayor diferencia. Si la figura es así, desmontable y eso, pues. Ah, háganlo así normal. Y listo, y ya quedaría, mira, rapidísimo Es un proyecto, pro algo tal vez para muchos Engorroso, pero mira, cuando eres coleccionista Hasta eso te gusta, ¿no? Hasta, hasta eso te gusta, hasta limpiarlas así Es bonito, es relajante, es un día así Que haces que de ocio, descansas Te relajas, piensas reflexiones, listos para la estantería y listo muchachos, pues así es más o menos como yo limpio mis estanterías así es más o menos como, bueno, yo hago para limpiar mis estanterías, la verdad es un proceso bastante sencillo, bastante, pues no rápido pero sí bastante relajante, que pues bueno yo le dedico normalmente los domingos un domingo cada 15 días más o menos estoy, bueno, bajando las cosas, volviendo a limpiar, volviendo a, a tal no sé qué, y vuelvo a montar toda la estantería espero que les haya servido, porque pues bueno sé que hay gente que se le complica un poco y si es así, pues bueno, dale like, oye, me si Video. Oye, muchas gracias, crack. Que rico, papacito hermoso. Uy, Dios mío, pero quién fuera Bakugan para que me manejes con esos dedos. Así que sin más, chicos, muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse al like y compartir. Y todas esas cosas que se hacen. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. o que, sí o que sí. O qué? ¿Sí o qué? Bueno, chao.